Muchas gracias Bueno, no tan experto como me presentaron Un aprendiz de otros que vienen haciendo camino Ya les voy a ir contando Les presento el manchón urbano Buenos Aires, Gran Buenos Aires 14 millones de personas vivimos ahí no es de las ciudades más grandes de América Latina, pero es una ciudad grande. Pastoral Urbana, Región Buenos Aires, Cuba. Así nos identificamos. Pastoral Urbana, Región Buenos Aires. 11 diócesis que desde hace siete años venimos trabajando juntos. Esa imagen nos identifican. No sé si ubican. Es la Trinidad. Y ahí adentro el hombre, podríamos decir los hombres. Es una imagen que pone en el centro de Dios al hombre. Y todo Dios volcado hacia el hombre. Es una imagen llena de ternura, llena de misericordia. La puga se identifica con esta imagen. Nos da identidad. Es una síntesis muy buena en lo que podríamos llamar en difícil, perdónenme, amigas, amigos, antropología teológica. Es una síntesis entre lo humano y lo divino, y lo religioso. La pastoral urbana tiene que tener una identidad en donde resplandezca el rostro de Dios misericordioso, pero también resplandezca el rostro del hombre, entonces, dale, tengo ahí al operador. Nosotros creemos y es un acto de fe sincero, creemos que Dios vive en la ciudad. Antes que nosotros, antes que púa, antes que todas nuestras pastorales, Dios vive en la ciudad. Es un acto de fe que queremos compartir, de verdad lo digo. Estamos convencidos de que esto es así. Podemos hacer pastorales muy interesantes o pastorales mediocres, como muchas veces nos salen, pero más allá de nuestra pastoral, nosotros creemos que Dios vive en la ciudad. Y antes que hacer, tenemos que ser capaces de descubrir al Dios que ya vive en la ciudad. Entonces venimos haciendo un camino, les decía rápidamente en el 2007 comenzamos acercándonos al fenómeno urbano en el 2008 trabajamos con estas 11 diócesis siempre y los obispos de estas 11 diócesis la pastoral urbana y los desafíos para la región en el 2009 lo invitamos al padre Benjamín Bravo a que nos hablara de las ciudades invisibles fue un aporte muy rico yo vine a estar con él aquí un día a México y que déjenme que les comparta una infidencia Benjamín, discúlpame pero me interesa decirlo estaba yo era, bueno esto hace seis años siete años, al comienzo de todo lo llamé por teléfono no lo conocía y me dijo sí, venite, venite y entonces me, me alojé en su parroquia y con Alfonso me llevaron a reconocer el DF entonces íbamos y veníamos y entonces yo un día que estaba con Benjamín, que estaba recontra tranquilo en el auto, en las trancas famosas del DF, que no se ponía nervioso. Y yo veía que recorría la ciudad, bueno, veía una actitud distinta a la mía en Buenos Aires. Eh, si, esto, si el DF es un lío, el Buenos Aires es un gran lío. La palabra que usé no era esa, era una mala palabra, pero no me animo a decirla. Entonces este, tomando una cerveza con Benjamín a la tarde le digo Benjamín decime, esta actitud que vos tenés tan amable con el DF ¿Te la imponés? Es una cosa ascética Y entonces Benjamín me dijo algo que es muy sencillo Pero a mí fue como una puerta en donde se me dispararon muchas cosas Benjamín me dijo esto yo vivo acá, yo quiero donde vivo, yo quiero la ciudad. Aunque a ustedes les parezca mentira, esto para mí en mi interior resonó muy fuerte, porque yo descubrí que no sé si quería tanto donde vivo. Y entonces pensé, qué difícil es hacer una evangelización con gente que no quiere el lugar donde vive. Qué difícil es evangelizar con personas que se sienten exiliadas del lugar donde viven. Así que Benjamín, gracias por tu consejito de ese día, Entre Medio de la Cerveza. Pero después le invitamos al padre, al padre Jaime, que está acá de, de Bogotá, que nos habló de los imaginarios urbanos también. Nos abrió, ¿dónde está Jaime, que te voy a entrar? Jaime, acá está, acá adelante. El hermano. Entonces. Eh, lo, Jaime vino trabajando este tema y después nos va a contar. Fue muy bueno para nosotros eso. Eh, toda la, la teología, eh, la pastoral que hay detrás de los imaginarios fue muy significativo. Bueno, después hicimos nuestro primer congreso de pastoral urbana en el 2011. El año pasado trabajamos el tema del querismo urbano y este año, hace una semana, nos juntamos con obispos, laicas, laicos... Diáconos, sacerdotes para trabajar el tema de las parroquias urbanas, en plural, a propósito, las parroquias urbanas, que por ahí si tenemos tiempo les comento. En este camino no estamos solos, a lo largo de este tiempo más o menos unas mil personas han hecho cursos, encuentros, de hecho nosotros vinimos cinco, somos parte de un equipo de personas, además tenemos delegados diocesanos, de las once diócesis que nos vamos juntando. Alina, que está entre nosotros también, es una de las delegadas de Zana, pero Alina está aquí como representante de la Lumen. Pero les presento a los cinco, acérquense los cinco amigos. Buenos días a todos, mi nombre es Leandro, soy laico eh, y estoy hace dos años eh, ayudando al equipo coordinador, bajo el equipo coordinador en esta tarea que el padre Jorge Eduardo encarado. Bueno, buen día. Mi nombre es Fabián, soy sacerdote y soy el técnico siempre en todos los encuentros, <risa> de ayuda al equipo también. ¿eh? Eh, bueno, quería presentarles, te dijimos algunos signos cada uno, queríamos ir poniendo. Esto es un poncho que por ahí lo ubican, si bien no es característico de la ciudad, pero sí es muy característico de nuestro país. Por eso tiene mucho que ver con distintos momentos en nuestro país y en general personas, muchas personas lo destacamos y lo usamos en algunos momentos. ¿sí? Yo me llamo Walter Marchetti, soy párroco de la Arquidiócesis de Buenos Aires y bueno, traigo el mate, que para nosotros es... Es la bebida, acá me están reclamando que lo quieren probar. Es la bebida típica nuestra... Todos levantan la mano. Es la bebida típica nuestra de... del encuentro. Nosotros los argentinos siempre nos encontramos alrededor del mate y decimos, charlamos, ustedes dicen, platicamos. Nosotros charlamos. ...y compartimos tomando mate. Buenos días, yo soy la hermana María Cristina... ...misionera sierva del Espíritu Santo. Me dicen la monjita, aunque lo desmiente mi tamaño. Y vengo abrazada a la madre, eh... ...nuestra señora de Luján, patrona de Argentina. Con ella deseamos la bendición para todos ustedes. Muy bien, entonces, el mate, la bombilla... Y la Virgen de Luján lo compartimos con la UNIVA para el equipo de pastoral, lo dejamos acá si les interesa, ¿eh? el equipo de pastoral urbana le hemos traído otra cosa, lo voy a compartir con todos, unos vinitos, pero cuando llegué a Migraciones me revisaron la valija y, y, y traía tres botellas nada más, entonces para todos no alcanza, tres botellas de vino argentino. Bueno, en este camino, eh, adelante Fabián, eh, yo diría que es interesante ver los temas que fueron reflexionando, que fuimos reflexionando y nos marcan, Dios vive en la ciudad, la ciudad vive, la iglesia vive en la ciudad, impulsar una pastoral urbana, no una pastoral en la urbe, ahora lo voy a charlar un poquito de eso, una mirada antropológica del fenómeno urbano, una manera de contemplar la urbe de esto... Quiero decir algo eh, Los imaginarios urbanos Las ciudades invisibles La actitud simpática, como les decía Y no antipática Un modelo de acción pastoral Pluriforme o plurimodal lo digo, en, lo digo rápido esto Pero una de las cosas más interesantes De la ciudad Que nos desafían es la diversidad No puede la iglesia Entonces a la diversidad Responder con la uniformidad la uniformidad fue una respuesta de un tiempo de la iglesia que podríamos identificar como el tiempo de la cristiandad, donde la cultura era la cultura cristiana. Parecía ser que entonces una respuesta alcanzaba, un modelo pastoral alcanzaba, pero hoy la ciudad explota en diversidad, que no es mala palabra diversidad, es riqueza, es riqueza y en esa explosión de diversidad la iglesia tiene que aprender a tener un modelo plurimodal y por lo tanto después el tema del queringo urbano y el tema de las parroquias urbanas también son temas que nos van marcando Adelante. muy importante este tema el tema de la salida en todos nuestros encuentros de pastoral urbana hemos realizado lo que vamos a hacer esta tarde nos parece que hoy en día lo digo con fuerza esto. Hoy en día no se puede hacer reflexión pastoral de la ciudad si no hay contacto con la ciudad. Hermanas, hermanos, lo digo con todo respeto esto. Con todo respeto, pero como somos, nos han invitado a pensar, vamos a pensar. La sensación que tenemos en Buenos Aires, no sé, acá en Guadalajara, en México pero que cuando pensamos nosotros tenemos un tipo de pensamiento a veces demasiado cerradito, muy lindo entre nosotros, lenguajes que nos entendemos, palabras que usamos, que son muy claras entre nosotros, maneras de interpretar, que aquí adentro, no sé si es clara esta expresión, le podemos hasta poner moño al paquete, es decir, armamos el paquetito, lo adornamos y decimos qué lindo el regalito que hemos hecho. Pero ese regalito puesto en medio de la plaza de la ciudad no dice nada. Es muy importante en nuestros encuentros de reflexión pastoral entrar en contacto con los distintos, con los diferentes. Yo siento, como testimonio lo doy, siento que en mi templo no soy malo predicando, pero en la plaza soy malísimo. Con aquellos que no tengo hábito, hasta tengo miedo. Es una cosa extraña, pero le tenemos miedo a la gente. Digan, déjenme que lo diga así: es paradójico, pero a veces la iglesia le tiene miedo al humano. Le tenemos miedo al humano. La salida pretende sacarle el miedo que la pastoral muchas veces le tiene al humano, que es diverso, que es distinto. Bueno, esto lo hemos aprendido entonces con Benjamín y con Jaime, lo que es la riqueza de las ciudades invisibles, de lo religioso de la ciudad. Adelante. Yo he propuesto en mi país y en el equipo de pastoral urbano cambiar las palabras, son relativas, pero del ver, juzgar y actuar, que es un método, por supuesto, que nos parece clave, pasar al contemplar, dialogar, discernir y proponer. Lo digo rápido, pero muchas veces el método pastoral que usamos, ver, juzgar y actuar, esto es para charlar mucho, solamente lo enuncio, solamente lo digo rápido, a veces el ver, el juzgar y el actuar es demasiado distante, marca la distancia con la realidad. Vemos, no tocamos, vemos, no to juzgamos y actuamos, intervenimos. Nos parece que hay que tener una actitud distinta, hay que tener una mirada más contemplativa, que no es solo ver, también es escuchar, también es tocar, también es gustar la realidad, gustarla gustarla, saborearla, ustedes saben que la palabra sabiduría viene de saborear, vale la pena también olfatear la realidad, ¿eh? olfatearla, que es propio también de una actitud pastoral. Entonces, una vez de, del contemplar, pasar al dialogar y al discernir. Hay que seguir dialogando, porque ayer se nos decía en nuestro grupo, alguien recordaba que hemos tenido las respuestas, pero cuando tenemos las respuestas nos cambian las preguntas, entonces hay que seguir dialogando con la realidad, porque además hay mucho que aprender de la realidad, no solamente hay que decirle la realidad, también tenemos que ser capaces de aprender, dialogar y por supuesto discernir, que es lo propio del espíritu, el espíritu, el espíritu de Dios nos enseña a discernir, discernir es esto, Ponderar, poner en la balanza. Hay cosas que son más pesadas, hay cosas que son más livianas. Y después, entonces, no entrar actuando, sino proponiendo. Es decir, salir de una actitud que a veces nos ha marcado demasiado en las pastorales eclesiales, que es muy racionalistas y muy voluntaristas, para pasar a un tipo de pastoral distinta. Adelante, Fabián. Entonces, nos preguntamos qué es la ciudad y decimos la pastoral urbana, no una pastoral en la urbe. Pastoral en la urbe sería, lo decimos en Buenos Aires, hacer lo mismo que siempre hicimos cambiando algún par de cositas. Allá en la Argentina hubo un auto que marcó, no sé acá en México, un auto que marcó grandes años, diría como tres décadas, que es el Ford Falcon. Acá ustedes no conocen, ¿no? El Ford Falcon. Durante 30 años los fueron cambiando, pero por afuera. Siempre fue el mismo chasis. Pero le cambiaban. Y nos... Acá viene un nuevo Ford. Pero el nuevo Ford tenía un espejito distinto. Es decir, una pastoral en la urbe sería el mismo chasis de siempre con dos o tres adornitos. Adelante. Creemos que la pastoral entonces, urbana por lo menos así, nos llama a un cambio, a una conversión de mirada, de enfoque, de interpretación, de actitud, de propuestas y de acciones. Es decir, hay que hacer cambios profundos para no quedar una pastoral en la urbe. ¿Me explico lo que estoy diciendo? La pastoral urbana no es solo cambios menores. La urbe ha generado cambios antropológicos de tamaño significativo que nos implican Cambios serios no de formas solamente también de fondo esto no lo hacemos nosotros por primera vez la iglesia no viene haciendo hace mucho por eso nos identificamos con con esta idea de odres, adelante se acuerdan de esta imagen, vino nuevo odres nuevos la pastoral urbana nos desafía a esta novedad del evangelio adelante Mire, me gustaría eh, presentar las palabras que el Cardenal Bergoglio en ese momento dio en el Congreso de Pastoral Urbana. Yo quisiera aprovechar este tiempo para poner la conferencia que nos dio en ese momento, en el 2011, que me parece sustanciosa. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Eh, la pastoral urbana es sustanciosa. A ver cómo lo digo esto. Estoy buscando rápidamente la metáfora. En la Argentina nos gusta el asado, la carne, comida sustanciosa. La charla del cardenal es un asado. ¿Qué sería para ustedes una comida liviana, una comida poco... un sanguchito? como para distraer el estómago esto lo del, lo del cardenal no es para distraer el estómago no es una comida distractiva es una comida sustanciosa entonces nos pareció interesante escuchar de vuelta esta charla que después ustedes la van a poder encontrar en algún lugar, yo quisiera destacar alguna cosita, a ver dale Fabián alguna cosita que es algunas palabras a resaltar mirada el cardenal va a insistir en la mirada de la ciudad adelante que es la del pastor y del creyente es interesante sí, que el tanto cardenal... no es una mirada de los curas si algo tiene nuestro Papa es que allá en Buenos Aires fue muy serio su propuesta anticlericalista no anticlerical no es no al clero no al clericalismo que es otra cosa que es una mirada absolutista y única la mirada que nos propone es la mirada de un pastor pero que es creyente y que nos entusiasma a que sea una mirada eclesial de pastores de laicas, laicos adelante es una mirada de fe simple. Es muy importante rescatar el tema de la fe simple. Adelante. Que valora la religiosidad de las personas. Les cuento una anécdota de, del cardenal. Un día lo llevaba en el auto al cardenal a una celebración popular. Y entonces estábamos juntos en el auto, parados en un semáforo. Y entonces pasa una pareja de gente grande tomados de la mano que parecía que iban matrimonio grande que iban en ese momento era la iglesia Nuestra Señora de Lourdes entonces pasaban caminando y el cardenal me dice esto me admira la fe de esa gente el cardenal es un hombre convencido hoy el papa que esa fe es muy valiosa para la Iglesia que la fe simple de las personas rescata al mundo lo cree adelante que es una mirada de cercanía adelante de proximidad el Cardenal hoy Papa usa la palabra proximidad la distinción es que próximo implica cercanía, pero no necesariamente involucramiento. Yo puedo ser próximo, puedo estar pegado, pero distante. La, la palabra proximidad es involucramiento. Me explico lo que estoy diciendo. El cardenal usa proximidad, el papa usa proximidad. No usa proximidad, es una mirada de proximidad, de involucramiento que necesita tocar la carne. Ven, no es una mirada distante, sino tocar la carne. Lo viene empleando mucho este término en estos días, sobre todo con los migrantes, con los más pobres. Adelante, con lo que es involucrarse para habitar en las periferias existenciales. Uno tiene la sensación, en Buenos Aires, no digo en México, no conozco, ni México, ni Guadalajara, digo en Buenos Aires, uno tiene la sensación de que hay experiencias no eclesiales que saben tocar la carne y habitar experiencias existenciales, periféricas, mejor que nosotros. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Tocar la carne es, lo que dijo el Papa en estos días decir con toda la claridad no puede ser que conventos pero es metafórico esto es metafórico de lo que significa la iglesia no puede ser que conventos vacíos se transformen en hoteles para lucrar y no sean lugares en donde habiten los más necesitados es otra iglesia es tocar la carne, involucrarse adelante la otra por lo tanto, no es una mirada intelectualista distante que oscurece una pastoral de escritorio. El Cardenal en aquel tiempo insistía muchísimo en no hacer una intelectualización de la pastoral. Adelante. Por eso insiste en salir, en ir hacia afuera. Lo vamos a escuchar ahora. Hay que salir, hay que ir hacia afuera, hay que involucrarse, hay que tocar la carne, hay que ir a lo diferente, a lo distinto. En, en Italia, no sé si ustedes lo escucharon, le decía una asamblea de la diócesis de Italia, ¿recuerdan la parábola? ¿recuerdan la parábola? le decía aquella gente de la, del pastor que va en busca de la, de la oveja perdida. El problema, decía el Papa, es que hoy adentro tenemos una, afuera están las 99. No, es al revés y la que tenemos adentro la acariciamos, la peinamos, no, le hacemos mucho mimo, pero afuera está en los 99. Entonces, adelante, para dejar de ser una iglesia autorreferencial, somos poquitos que nos hemos mirado demasiado el ombligo, una pastoral ombliguista que está siempre autocentrada en nosotros, en nuestros rollos, en nuestros problemas. Dejando pasar el tren de la vida Entonces hay que ir afuera Hay que tocar, hay que involucrarse Hay que estar con la gente Con la fe de la gente, tocar la carne Adelante Entonces tres categorías Que usa, van a escuchar Ahora, dale Encuentro, acompañamiento Y fermento, tres categorías Pastorales que nos ayudan mucho Para el tema de la pastoral urbana Adelante y esto que quiero resaltarlo antes de escucharlo al cardenal, las mediaciones se van elaborando mientras vivimos, mientras convivimos. No, son, no es una pastoral previa a la convivencia, a tocar. Las mediaciones van apareciendo en la medida que estamos en la calle, que estamos en contacto. No son mediaciones pensadas previamente desde nuestro escritorio pastoral. ¿Me expliqué lo que estoy diciendo? El Cardenal va a insistir en ese momento, de decir, bueno, mientras salimos, mientras convivimos, vamos pensando las mediaciones, las vamos elaborando, pero no afuera de la realidad. Los invito a escuchar al Cardenal, son unos 45 minutos de, de charla. ¿Puede ser esto? ¿Les parece? Una pequeña introducción de nuestro de dos minutos de nuestro Congreso. No sé si se puede apagar las luces. No demasiado, así no nos dormimos, pero por lo menos algunas luces para estar más atentos al Cardenal. un la historia de por qué estamos acá porque llegamos acá hace más o menos unos cinco años empezamos a sentir la necesidad de encontrarnos eh, los que somos parte de esta iglesia de la región Buenos Aires, Gran Buenos Aires hicimos un primer encuentro de treinta y pico de personas con esta modalidad, en la semana hacíamos para... Sacerdotes, religiosas, religiosos y el fin de semana para laicos, para favorecer la participación. También bueno, hicimos unos cuantos encuentros, cuatro. Uno lo tuvimos que suspender por la Gripe A, ¿se acuerdan? Ese año. Eh, fuimos trabajando distintos temas, incluso invitamos a personas de otros países que están trabajando este tema y ya hace un tiempo nos acompañó. El padre Benjamín de México, el Derecho de México, trabaja el tema de la pastoral urbana. Por este camino voy a andar en la charla. Distinguir miradas. No para dejar de mirar como pastor al rebaño que nos fue encomendado, sino para ahondar en la mirada de fe simple, que tanto le agradaba encontrar al Señor sin que le importara raza, cultura o religión porque la mirada de fe descubre y crea ciudad las imágenes del evangelio que más me gustan son las que muestran lo que suscita Jesús en la gente cuando se encuentra con ella en la calle si vemos el evangelio nos vamos a dar cuenta que la mayor parte del tiempo la pasaba en la calle la imagen de Saqueo, quien al enterarse de que Jesús ha entrado en su ciudad, siente que se le despierta el deseo de verlo y corre a subirse al agua. Y la fe hará que Saqueo deje de ser un bendepatrias al servicio propio y del imperio y pase a ser ciudadano de Jericó, estableciendo relaciones de justicia y solidaridad con sus conciudadanos. La imagen de Bartimeo, que cuando el Señor le concede la gracia que desea, Señor, que vea, lo sigue por el camino y por la fe, Bartimeo deja de ser un marginal tirado al borde del camino y se convierte en protagonista de su propia historia, caminando con Jesús y el pueblo que lo seguía. La imagen de la hemorroísa que toca su manto en medio de una multitud que apretuja al Señor. Esto es lindo, ¿no? El, el Señor apretujado. Eso aparece muchas veces en el Evangelio. Esa multitud que apretuja al Señor por todos lados y atrae su mirada respetuosa y llena de cariño por la fe la se incluye se incluye era una excluida se incluye en una sociedad que discriminaba a la gente por ciertas enfermedades que consideraba impuras son imágenes de encuentros fecundos el señor simplemente pasa haciendo el bien y uno se maravilla al ver lo que hay en el corazón de tantas personas que excluidas para la sociedad e ignoradas por muchos, al entrar en contacto con el Señor se llenan de vida plena y esta vida crece integralmente mejorando la vida de la ciudad. En sintonía con el Evangelio, la afirmación feliz de aparecida que dice «La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad» Es una respuesta de fe ante el desafío inmenso que representan las ciudades actuales. Nos lleva a querer recomenzar desde el encuentro con Cristo, gracias. Y no desde posturas eticistas o ilustradas. Como decir, el encuentro con Cristo, y no posturas eticistas o ilustradas. ¿no? El camino es el primero. Como decía en el sacerdote de la ciudad, en la conferencia esa aparecida, constata un cambio de paradigma en la relación entre el sujeto cristiano y las culturas que se elaboran en esos grandes laboratorios que son las megapolis modernas. El cristiano de hoy no se encuentra más, comenzamos, ¿eh? el cristiano de hoy no se encuentra más en la primera línea de la producción cultural, sino que recibe su influencia y sus impactos. Las tensiones que el análisis de las ciencias nos pone ante los ojos pueden causar miedo y también sentimientos de impotencia pastoral. Sin embargo, la certeza de que Dios vive en la ciudad, en medio de todas esas tensiones, nos llena de confianza y esperanza de la ciudad santa que baja del cielo y nos infunde coraje apostólico. Como a saqueo, la buena noticia de que el Señor ha entrado en la ciudad nos dinamiza y nos hace salir a la calle. Aparecida aborda el tema de la ciudad urbana. Me pregunto, ¿en qué tono lo aborda? El apartado sobre la pastoral urbana es un buen ejemplo del esfuerzo que hizo Aparecida por encontrar el tono evangélico para mirar la realidad. Si uno relee los cinco primeros puntos, se encuentra con un intento de mirada más sociológica, por decirlo así, 509, ahí parto, no Resuenan primero el cambio de paradigma la complejidad de la cultura plural, los nuevos lenguajes, las complejas transformaciones socioeconómicas, culturales, políticas y religiosas, las diferencias sociales, las tensiones desafiantes, ¿cuáles son las tensiones desafiantes? Tradición, modernidad, globalidad, particularidad, inclusión, exclusión, etc. Todo eso aparece... Desde el número 509 hasta el 512. Es una visión más bien de tipo sociológico. Pero sucede algo curioso. El desarrollo de este lenguaje tiene un punto de inflexión en el parágrafo siguiente, en el 513. Es como si se tratara de tomar aire ante tanta complejidad. Se valora entonces el pasado. La Iglesia en sus inicios se formó en las grandes ciudades de su tiempo y se sirvió de ellas para extenderse, y se señalan experiencias de renovación. Pero la impresión es que estas experiencias de renovación son poca cosa ante la magnitud de los cambios descritos anteriormente. El texto quiere invitar a la alegría y a la valentía, pero surge la palabra miedo. Miedo a la pastoral urbana. Tendencias a encerrarse, a estar a la defensiva, sentimientos de impotencia ante las grandes dificultades de las ciudades. El número 513. De aquí en más vienen tres números, 514 en adelante, en los que el tono del lenguaje cambia notablemente. O sea, el 513 es la inflexión, lenguaje sociológico, inflexión 513 y del 514 Tres puntos, y el 514 es pequeño himno de fe, una especie de salmo en el que la ciudad brilla como lugar de encuentro. Escuchemos cómo suena. La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos al Dios de la vida, también en los ambientes urbanos. Las ciudades son lugares de libertad y oportunidad. En ellas las personas tienen la posibilidad de conocer a más personas, de interactuar y convivir con ellas. En las ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas el ser humano está llamado a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. Flor de desafío de fe. El tono ha cambiado y hace que se cambie la mirada. Resuena aquí la pregunta que se hacía y nos hacía el Papa en el discurso inaugural. ¿Qué es la realidad sin Dios? La misma pregunta nos la podemos hacer con respecto a la ciudad. ¿Qué es la ciudad sin Dios? Sin un punto de referencia fundante y absoluto, al menos buscado, ¿no es cierto? La realidad de la ciudad se fragmenta y se diluye en mil particularidades sin historia y sin identidad sin historia porque no hay camino en común y sin identidad porque no hay pertenencia. ¿En qué termina una mirada sobre la ciudad si no se centra en una fe abierta a lo trascendente? Para ver la realidad hace falta una mirada de fe, una mirada creyente, si no la, la, la, perdón, si no, la realidad se fragmenta. Bueno, parecida asumió este desafío de privilegiar la mirada de fe y por eso en la primera parte, eh, en el número 41, eh, antes de empezar con el método ver, juzgar y actuar, antes del ver pone esos números que describen con qué mirada vamos a ver. Y esto porque estamos convencidos que no existe ninguna, herme, una mirada, ninguna mirada libre de alguna hermenéutica. Toda mirada está condicionada con la hermenéutica que vos le metás para ver. Y nosotros tenemos que mirar con mirada de discípulo. Por eso esos números antes del ver. Entonces, Aparecida asume esto, una mirada de fe, una mirada creyente. Yo salto a lo que me están siguiendo, este párrafo... De... Y sigo. El parágrafo siguiente, el 515, es un canto a la esperanza. así como el primero de fe, de la esperanza. La mirada puesta en la ciudad santa que baja del cielo, instala la idea de cercanía y acompañamiento. La mirada de fe, una mirada creyente, la mirada de esperanza, como va instalando la idea de cercanía y de acompañamiento. Y esto responde a la tradición bíblica más auténtica. Dios es un Dios que ha instalado su tienda de campaña entre nosotros. ¿No? Aquel diálogo tan lindo de Moisés, en Éxodo 33, 32, 34. Si vos... Si este es tu pueblo y tu nación, camina con nosotros. Y el último párrafo, el 516, es un esbozo de himno a la caridad, en el que el servicio de la iglesia es fermento, que transforma y realiza la ciudad santa en la ciudad actual. De esta manera los puntos... 517 y 518, que son una larga lista de concreciones pastorales, se hace en un lenguaje de tono propositivo y de recomendación. Explícitamente se cambió el tono. En la penúltima redacción se decía, optamos por ta, ta, ta, ta, ta. Y en la redacción final quedó, la conferencia propone y recomienda una nueva pastoral urbana que... Y las tres características. Que salga al encuentro, con la mirada de fe, que acompañe y que sea fermento. Y esto supone proximidad, esto supone cercanía. Ya no se puede hacer un laboratorio de, sobre la ciudad. Sin proximidad, sin salir al encuentro, sin acompañamiento, sin fermento, sin cercanía. ¿Está claro por qué? Imaginario teológico cristiano para la ciudad. Esto como que a uno le hace tocar calor interno, ¿no? es decir, cuando lee este lenguaje. Es decir, es un tono de consolación. Y en este tono de consolación surgieron entonces las categorías de encuentro, acompañamiento y fermento, que aparecida nos propone para salir a las calles de la ciudad actual. Las consecuencias pastorales a destra de estas tres actitudes y de otras saldrán en las distintas ponencias de este Congreso y en el diálogo que tengamos. Más bien yo ahora quisiera dar un paso hacia adentro en una especie de repliegue existencial y espiritual para ahondar en el efecto que estas actitudes de encuentro, acompañamiento y fermento producen en nuestra mirada, en nuestro imaginario teológico. Si sí es verdad que se ha pasado de un sujeto cristiano cuya mirada estaba por encima de la ciudad, modelándola a un sujeto que está inmerso, en la coctelera de la hibridación cultural y sufre sus influencias e impactos, entonces es necesario reconectarnos con lo específico cristiano para poder dialogar con todas las culturas. Es decir, con una cultura cristiana inspirada en la fe cuya estructura de valores nos hace sentir como en casa. Segundo, con una cultura pagana cuyos valores se pueden discernir con cierta claridad y tercero con una cultura híbrida y múltiple como la que se gesta ahora que requiere más discernimiento. Ser pueblo y construir ciudades van de la mano y ser pueblo de Dios y habitar la ciudad de Dios también. En este sentido el imaginario teológico puede ser levadura para todo imaginario social. Ya en el Éxodo en el pueblo peregrino y en formación, cada acampada tiene en sí el germen de una ciudad. Y la promesa de la tierra que emana leche y miel se concreta en el Apocalipsis escatológicamente en la ciudad santa, la Jerusalén celeste que baja del cielo. Las imágenes reveladas de la ciudad prometida, es decir, la tierra prometida, y de la ciudad regalada, que baja del cielo como una novia, responden y dinamizan los anhelos que están siempre operantes en todo imaginario social humano, operantes en la construcción de la ciudad. Y también las imágenes del sueño truncado de Babel, la ciudad autosuficiente que llega al cielo y de la anti-ciudad consolidada que se extiende en la Tierra, Babilonia, expresan, y si uno quiere, ayudan a exorcizar, los miedos y angustias del hombre al sentir que participa en la construcción de la anti-ciudad que lo devora. Las imágenes más fecundas que el imaginario evangélico ofrece a todo imaginario social son las imágenes del reino de los cielos. Sus ciudadanos no lo defienden con armas, como le dice Jesús a Pilato. Al vivirlo como puro don, como tesoro en medio de un campo, comparten con todos sus beneficios. Las ramas del árbol, que fue un pequeño granito de mostaza, cobijan a todos los pájaros del cielo, se si la invitación al banquete de bodas se si hace extensiva a pobres incluidos. El trabajo en la viña significa, perdón, dignifica a todos por igual. Y las relaciones de perdón, de deudas y de producir cada uno lo mejor de sí, parábola de los talentos, fecundan los anhelos ciudadanos más profundos. Y en este punto estoy convencido de que profundizar en el imaginario evangélico de la ciudad para proponerlo en toda su riqueza a la ciudad actual es un servicio que hacemos y que puede ensanchar la esperanza común que compartimos con todos los que habitan nuestra ciudad y motivar un actuar común presidido por la caridad. Miradas que iluminan y miradas que oscurecen la ciudad. Como se ve ya desde el punto de partida, se concibe en lo específico cristiano como levadura que ya está leudando la masa. Estamos metidos. Y esto es lo mismo que sentirnos apremiados por un Dios que ya está viviendo en la ciudad, mezclado vitalmente con todos y con todo. Es una reflexión que nos sorprende siempre. ¿Y cómo nos sorprende? Con las manos en la masa, comprometidos con la situación del hombre concreto, tal como se da involucrados con todos los hombres en única historia de salvación nada por tanto o sea, metidos en, en la masa el, el imaginario evangélico lo vamos viviendo porque nos metemos por tanto nada de propuestas ilustradas rupturistas asépticas que parten de cero que toman distancia para pensar ¿Cómo habría que hacer para que Dios viviera en una ciudad sin Dios? No, Dios ya vive en la ciudad. Y nos surge, mientras reflexionamos, salir a su encuentro para descubrirlo, para construir relaciones de cercanía, para acompañarlo en su crecimiento y encarnar el fermento de su palabra en obras concretas. El concepto de encarnación, eh, está ligado, el de fermento acá, ¿no es cierto?, es clave. La mirada de fe crece cada vez que ponemos en práctica la palabra. Poner en práctica la palabra. La contemplación mejora en medio de la acción. Actuar como buenos ciudadanos en cualquier ciudad mejora la fe. Pablo recomendaba desde el comienzo ser buenos ciudadanos. Es la intuición del valor de la inculturación, vivir a fondo lo humano en cualquier cultura, en cualquier ciudad, mejora al cristiano y fecunda la ciudad es decir, le gana el corazón acá el ser fermento yo dije que estaba muy unido a la categoría católica de la encarnación el, permítame caricaturizar esto así el enemigo, entre comillas, de esto es toda actitud gnóstica es decir, que de tal manera se las arregla para Estar en la ciudad que nunca está con las manos en la masa, nunca se encarna, siempre toma una distancia de tipo de idea, de tipo agnóstico. Y la primera tentación del cristianismo, esta, que Juan la define tan claro, el que niega que el verbo ha venido en carne, es el anticristo, ¿no? Es decir, la tentación gnóstica de negarnos a la encarnación. Vamos a ver cómo Dios vive en la ciudad. Hagamos reflexiones para ver cómo tiene que vivir. No, ya está viviendo, ya está encarnado. Métete ahí en medio de la masa como levadura. El pastor que mira a su ciudad con la luz de la fe combate la tentación de la no mirada, del no ver. Es una tentación. El novel que el Señor reprocha con tanta insistencia en el Evangelio tiene muchas formas. A ver, ¿cómo es este novel? El de la ceguera pertinaz de los escribas y fariseos, la del encandilamiento, no sólo de las luces del centro, como dice el tango, sino de la misma revelación con la que se tiendan los apóstoles bajo apariencia de bien puede ser la tentación de los apóstoles en la ciudad de Samaria, cuando piden que baja, que se tiran fuego del cielo, o la tentación de Pedro en Mateo 16, cuando le trata de convencer al Señor que no le pase lo que él dice que le va a pasar. También está el no mirar de los que pasan de largo, o sea, el no mirar de la ceguera pertinaz, el del no mirar del encandilamiento, el no mirar del engaño de la tentación bajo especie de bien, el no mirar porque miro para otro lado. Pero hay un nivel más básico de esta no mirada. Y esto no es fácil de categorizar. Para mí, ¿cuál es el nivel más básico, más peligroso, más profundo de esta no mirada? Es difícil de categorizar, pero se puede describir. En algunos discursos se entreve que la perspectiva brota de una especie de nivelación de miradas. Si se me permite hablar así. La mirada de fe no se valora existencialmente como don de Dios al hombre que se sitúa en la frontera de la existencia para ser mirado y mirar a Dios vivo, sino que se considera la mirada de fe en cuanto resultado, de un proceso, por decirlo de alguna manera, en cuanto a lo que ya se ha dicho sobre algún tema en algún documento. Entonces, la mirada de fe no está en descubrir ese Dios metido en la ciudad, que anda en la ciudad, sino qué dice la Iglesia en su magisterio, en tal documento, qué se dijo sobre tal tema que pasa en la ciudad. Está todo, cierto, Es una de las tentaciones más grandes que tenemos en la Iglesia, y especial nos ataca a los obispos y también a los curas. Que yo llamo el nominalismo declaracionista. Mirá qué problema que hay acá. Hagamos un documento, hagamos una declaración. Entonces vamos al índice, todo lo que la Iglesia dijo el tema, ta, ta, ta. armamos un lindo documento y quedamos con el alma tranquila que ya hicimos... Nuestra declaración, entramos en el nominalismo declaracionista y la vida sigue por otro lado y no nos hicimos cargo de la vida tal cual es. ¿Por qué? Porque no nos metimos en la masa, porque no nos encargamos. Nominalismo, gnosticismo, ¿van viendo las tentaciones? Eso es muy claro. ¿no? Esta mirada de fe se pone al lado de las miradas de la ciencia o de los medios, y casi inmediatamente se cataloga anticuada, claro, fría, o no puesta al día, ante la mirada de una ciencia que trae cosas novedosas. En esa mirada, el que habla o escribe se ubica a sí mismo en una suerte de lugar privilegiado desde donde objetiva la postura tradicional y el nuevo paradigma. Lo objetiva. No hay vida. Es eh, no sé, es una enfermedad que le agarra a ciertos pastoralistas, ¿no? La enfermedad del mangrullo del intelecto, ¿no es cierto? O sea, cuando tenemos que ser centinelas, que vamos como metidos en el pueblo y avisando lo bueno, lo malo, ayudando a discernir y todo nos metemos en un mangrullo, miramos y pontificamos, desde la teoría, desde el concepto, desde el nominalismo, desde el gnosticismo, llegado el caso. Es verdad que todo mirar, estoy, ojo, que estoy caricaturizando, ¿eh? estoy caricaturizando. Es verdad que todo mirar y reflexionar tiene un carácter comparativo. Pero el punto clave es si hay voluntad de ruptura, o como dice Benedicto XVI, hablando de las interpretaciones del Concilio Vaticano II, voluntad de renovación en la continuidad de un único sujeto que crece y se desarrolla permaneciendo siempre el mismo. Crece y se desarrolla, ¿no? O Esa famosa tesis de Vicente de Lerins, ¿no?, en el primer comunitario. En términos de vida podríamos decir que la no mirada es la de un sujeto abstracto, no vivo, que mira cosas abstractas desde paradigmas abstractos. En cambio la mirada de fe es la de un sujeto vivo, el pueblo de Dios en camino, como dice el Papa, que mira eclesialmente realidades vivientes en medio de las cuales Dios vive también. Lo que quiero decir es que las no miradas son de no sujetos y la ciudad, al igual que la Iglesia, necesita mirada de sujetos eclesiales y ciudadanos según el caso. ¿Cómo podemos estar seguros de que la mirada de fe no cae en lo mismo que criticamos? Creo que esta mirada no se puede valorar a priori sino que se justifica por sus frutos acá hay que meterse y ver los frutos evaluaciones a priori no funcionan carece del impacto mediático de las hermenéuticas rupturistas esos son más impactantes son O-O y lo católico que se encarna nunca es O-O es I-I ¿Sí? Los teólogos en palabrejas latinas dicen no out out, sino et, et ¿Sí? lo católico integra, suma, no divide. Lo gnóstico, el nominalismo, divides. O la mirada de fe, dije, carece del impacto mediático de las hermenéuticas rupturistas, pero da fruto a largo plazo. ¿Qué frutos? En primer lugar, los actos de fe acrecientan y mejoran la propia fe. Al mismo tiempo ayudan a discernir y a rechazar varias tentaciones. Se puede decir que la mirada de fe nos lleva a salir cada día y siempre más al encuentro del prójimo que habita en la ciudad. Nos lleva a salir al encuentro porque esta mirada se alimenta en la cercanía. No necesita la distancia séptica del laboratorio para entender. Entiende por con naturalidad, por la cercanía, como entiende un hermano un hermano, un padre un hijo, una madre un hijo. No tolera la distancia, pues siente que la distancia desdibuja lo que desea ver. Y la fe quiere ver para servir y amar, no para constatar o dominar. Al salir a la calle, la fe limita la avidez de la mirada dominadora. Y cada prójimo concreto al que mira con deseo de servir, le ayuda a focalizar mejor a su objeto propio y amado, que es Jesucristo venido en carne. El que dice que cree en Dios y no ve a su hermano, se engaña. Las mejoras en la fe, en ese dios que vive en la ciudad, renuevan la esperanza. Otra, otro efecto de esto. La esperanza de nuevos encuentros. La esperanza nos libra de esa fuerza centrípeta que lleva al ciudadano actual a vivir aislado dentro de la gran ciudad, o esperando el delivery, o conectado solo virtualmente. El creyente que mira con la luz de la esperanza... Combate la tentación de no mirar, que se da o por vivir amurallado en los bastiones de la propia nostalgia o por la sed de curiosear. Curiosear es no mirar. ¿no? La suya no es la mirada ávida del a ver qué pasó y de los noticieros. La mirada esperanzadora es como la del Padre misericordioso, que sale todas las mañanas y las tardes a la terraza de su casa a ver si regresa su hijo pródigo y apenas lo ve de lejos, corre a su encuentro y lo abraza. En este sentido, la mirada de fe, a la vez que se alimenta de cercanía y no tolera la distancia, tampoco se sacia con lo momentáneo y coyuntural. Y por eso, para ver bien, se involucra en los procesos, que son propios de todo lo vital. La mirada de fe, al involucrarse, actúa como fermento. O sea, Dios se involucró en la historia, nos marcó el camino y fue fermento de la historia. La mirada de fe al involucrarse actúa como fermento. Y como los procesos vitales requieren tiempo, la mirada de fe acompaña. Nos salva de la tentación de vivir en ese tiempo puntillar propio de la posmoderna. Si partimos de la constatación de que la anti crece con la no mirada, que la mayor exclusión consiste en el ni siquiera ver al excluido, el que duerme en la calle no se ve como persona, sino como parte de la sociedad y abandono del paisaje urbano, de la cultura del descarte, del volquete. Acá, te, eh, ojo que pongo... Eh, solamente un ejemplo eh, social, de injusticia social, que lo pueden ver en Plaza de Mayo, en el alto de la Catedral, o en la recoba de, de, de Hipólito y goya cuando salgan a la noche, la gente durmiendo ahí, ¿no? pero también hay otro tipo de lejanía nuestra que lo pueden ver en los pubs de 25 de mayo y Reconquista les recomiendo que en esas áreas que hagan eh, caminen por ahí alguna vez y miren lo que pasa en una gran ciudad ¿no es cierto? la ciudad humana crece con la mirada que ve al otro como ciudadano en este sentido la mirada de fe es fermento para una mirada ciudadana por eso podemos hablar de un servicio de fe y de un servicio existencial testimonial y pastoral hay un, un problema que hay que tocarlo al menos de paso, ¿no? Eh, si yo tengo cercanía con toda la gente y, y me encuentro con gente que tiene tal ideología o me encuentro con una manifestación que va por este lado, que propone tal cosa, o tal antivalor, lo que sea, entonces el estar metido en la ciudad me lleva al relativismo. Sin embargo, la mirada de fe incluye sin relativizar. ¿Estoy diciendo que la fe por sí sola mejora la ciudad? Sí. En el sentido de que solo la fe nos libera de las generalizaciones y abstracciones de una mirada ilustrada que solo da como fruto más ilustraciones. La cercanía del, perdónenme, la palabra del involucramiento y al sentir cómo el fermento hace crecer la masa, lleva a la fe a desear mejorar lo suyo propio, lo específico cristiano, para poder ver, y inconfuse, o sea, sin dividir, pero sin confundir, al otro, al prójimo, la fe desea ver a Jesús. Es una mirada que para incluir, se limita y se clarifica a sí misma. Si nos situamos en el ámbito de la caridad, Podemos decir que esta mirada nos salva de tener que relativizar la verdad para poder incluir. Bueno, si acá queremos incluir, bueno, relativicemos la verdad y eh, entremos a, a aceptar y a mezclar valores con antivalores, etc. Es el riesgo. La caridad nos salva de eso, sino que la esperanza nos llevaba a, a descubrir a los otros. La ciudad actual es relativista, todo es válido y puede que caigamos en la tentación de que para no discriminar, para incluir a todos, a veces sintamos que es necesario relativizar la verdad. No es así. El Dios nuestro que vive en la ciudad y se involucra en su vida cotidiana, no discrimina ni relativiza. Su verdad es la del encuentro que descubre rostros y cada rostro es único. Incluir personas con rostro y nombres propios no implica relativizar valores ni justificar antivalores, sino que no discriminar y no relativizar implica tener fortaleza para acompañar procesos y la paciencia del fermento que ayuda a crecer. La verdad del que acompaña es la de mostrar caminos hacia adelante más que la de juzgar aciertos o encierros pasados. La mirada del amor no discrimina ni relativiza porque es misericordiosa. Y la misericordia crea la mayor cercanía que es la de los rostros y como quiere ayudar de verdad, busca la verdad que más duele, el pecado, pero para encontrar el remedio verdadero. Esta mirada es personal y comunitaria. Se traduce en la agenda, marca tiempos más lentos que las otras cosas, acercarse a un, ejemplo, a un enfermo, por ejemplo, lleva tiempo, y crea estructuras acogedoras y no exclusivas, cosa que también requiere La mirada del amor no discrimina ni relativiza porque es mirada de amistad. Y a los amigos se los acepta como son pero se le dice la verdad. Es también una mirada comunitaria. Lleva a acompañar, a sumar, a ser uno más al lado de los otros ciudadanos. Y esta mirada es la base de la amistad social, del respeto de las diferencias, no sólo económicas, sino también ideológicas. Es también la base de todo el trabajo del voluntariado. No se puede ayudar al que está excluido si no se crean comunidades inclusivas. La mirada del amor no discrimina ni relativiza porque es creativa. Primero dije que es mirada de amistad, digo, es creativa. El amor gratuito es fermento, que dinamiza todo lo bueno y lo mejor y transforma el mal en bien, los problemas en oportunidades, o como decía aquel los prontuarios en currícula. El pastor que mira con mirada de ángel descubre las, las potencialidades que están activas en la ciudad y empatiza con ellas, fermentándolas en el Evangelio. Estas tres propiedades de la mirada y del actuar del pastor, que es misericordiosa, es mirada de amistad y es creativa, no son frutos de una descripción piadosa, que se me ocurrió sino que de un discernimiento que proviene del objeto, si se nos permite hablar así, ya que el Señor resucitado es mucho más que un objeto, del objeto que contemplamos y de la persona a quien servimos. Un Dios vivo en medio de la ciudad requiere profundizar en el camino de esta mirada que proponemos. No es un mirarse al ombligo como es el mirar como miramos, porque la ciudad, como los desiertos, produce espejismos. Y con la mejor intención puede ser que nos engañemos. La fe siempre se ve desafiada a superar espejismos. Nos hemos desengañado, algunos quizás demasiado, del espejismo de, del espejismo de las ideologías políticas, de mirar no solo las ciudades sino todo el continente desde ideologías que proponían caminos rápidos para lograr la justicia. El precio fue la violencia y una desvalorización de la política que recién hace poco está comenzando a revertirse. Hoy hay otros espejismos. Quizás por contraposición temporal se puede discernir su raíz. Si los espejismos políticos, exigían un paso rápido a la acción, los espejismos ilustrados más bien retardan. El punto aquí es si la teoría se vuelve tan complicada que en vez de suscitar salidas apostólicas, suscita discusiones sobre planes pastorales. Dios vive en la ciudad y la iglesia vive en la ciudad. La misión no se opone a tener que aprender de la ciudad, de sus culturas y sus cambios, al mismo tiempo que salimos a predicar el Evangelio. Y esto es fruto del Evangelio mismo, que interactúa con el terreno en el que cae como semilla. No solo la ciudad moderna es un desafío, sino que lo ha sido, lo es y lo será toda ciudad, toda cultura, toda mentalidad y todo corazón humano. La contemplación de la encarnación que San Ignacio presenta en los ejercicios espirituales y aquí ya estoy en la conclusión y no puedo con mi educación jesuita, ¿no? ¿Sí? Esa contemplación de la encarnación que él presenta en los ejercicios es un buen ejemplo de la mirada que aquí se propone. Una mirada que no se queda empantanada en ese dualismo que va y vuelve constantemente de los diagnósticos a la planificación, de la planificación a los diagnósticos, sino que se involucra dramáticamente en la realidad de la ciudad y se compromete con ella en la acción. El Evangelio es un querigma aceptado y que impulsa a transmitir. Las mediaciones se van elaborando mientras vivimos y convivimos. En la contemplación de la encarnación, San Ignacio primero nos hace mirar cómo mira al mundo la Santísima Trinidad. La mirada que propone Ignacio no es la que asciende del tiempo a la eternidad en busca de la visión beatífica definitiva para luego deducir un orden temporal ideal. Ignacio propone una mirada que le permita al Señor nuevamente encarnarse. O sea, una mirada que abra camino a una nueva encarnación a través mío, del Señor. Encarnarse dónde? en el mundo tal como está. La mirada de las tres personas es una mirada que se involucra. La eternidad mira todo. Cito parte del texto toda la planicie o redondez del mundo y a todos los hombres, y hace su diagnóstico y su plan pastoral, viendo cómo los hombres se pierden la vida plena, descienden al infierno, se determina en su eternidad Ignacio penetra en el deseo más íntimo y definitivo del corazón de Dios, la voluntad salvífica de que todos los hombres vivan y se salven. Entonces determina que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. Esta mirada universal se vuelve concreta inmediatamente. Ignacio nos hace mirar particularmente la casa y aposentos de Nuestra Señora en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. Se involucra dramáticamente en la historia. La dinámica es la misma de Juan, en el lavatorio de los pies. La conciencia lúcida y omnibarcativa del Señor, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, lo lleva a ceñirse la toalla y a lavar los pies de su discípulos. La visión más honda y más alta no lleva a nuevas visiones, sino a la acción más humilde, situada y concreta. Es decir, a involucrarse dramáticamente en esto. Teniendo en cuenta estas reflexiones, y para concluir, podemos decir que la mirada del creyente sobre la ciudad se resuelve en tres actitudes concretas. El salir, decía, sí al encuentro, acuérdense la categoría de encuentro, al encuentro del otro, se resuelve en cercanía, en actitudes de proximidad. Nuestra mirada siempre tiene que ser salidora y cercana. No autorreferencial, sino trascendente. ¿no? O sea, a mí me gusta recurrir a aquella escena del Evangelio de la mujer esa toda encorvada, que se miraba en un y que Jesús la curó. ¿no? Como la autorreferencialidad nos carcome en la iglesia. Entonces, la mirada tiene que ser salidora y en cercanía. La segunda actitud. El fermento y la semilla de la fe se resuelve en testimonio. Si sabiendo estas cosas las ponen en práctica serán felices. Es la dimensión martirial de la fe. En cambio, cuando yo me refería a ese diálogo de ideología-ideología, agnosticismo, al al nominalismo declaracionista, ahí el testimonio no corre porque no se involucra dramáticamente. El martirio, aún el cotidiano, de las pequeñas buenas obras es un involucrarse dramáticamente en la vida de la ciudad y entraña penitencia siempre, incluso a veces la de la vida. Y la tercera actitud es el acompañamiento. Nos acercamos, salimos así, nos acercamos, somos fermentos metidos en la ciudad y acompañamos porque los procesos son largos y el acompañamiento se resuelve en la paciencia. Esa hipomoné paulina que acompaña los procesos sin maltratar los límites. Acompañar los procesos sin maltratar los límites. Incluso los límites del pecado. Por este lado me parece que va al servicio que como hombres y mujeres creyentes ...podemos brindar a la ciudad.